Hola, buenas tardes. Soy Daniel de Eurodiscar y hoy vengo a presentar una plataforma Slim. Es una plataforma curva eh, del fabricante Extrema, que es un fabricante italiano y muy bueno. Y bueno, como siempre, voy a explicar un poquito las cosas que debéis saber de este tipo de máquina. Esta máquina en particular tiene eh, prácticamente tres plantas. Eh, Aquí es la porque es un bloque de vivienda donde no se ha podido poner un, un ascensor y bueno, este tipo de, de sistemas pues son los idóneos para, para esta, estas ocasiones, ¿no? Vamos a empezar ya explicando el vídeo. Eh, aquí, aquí es el mando inalámbrico. Pues ya metemos aquí la llavecita, y tenemos, subir plataforma, plegada siempre, ¿vale? La plataforma para que se mueva desde el mando tiene que ser plegada. Pues bueno, subir plataforma, bajar plataforma, esto es el caso de que si la plataforma hasta arriba bueno, pues desde este mando lo llamamos, ¿no? Y si está abajo, pues al, a, al contrario, porque en cada planta hay un mando, ¿vale? Bueno, esto es plegar plataforma como está ahora mismo y desplegar, que es lo que queremos. Pues pulsamos. <risa> Ya dentro de la, de la ¿vale? Bueno, pues ya quitamos la llavecita, ya no hace falta Y ahora tenemos aquí los pulsadores de subir, ¿vale? Subir hacia arriba, que son los pulsadores blancos Y bajar, que son los pulsadores negros, ¿vale? Aquí tenemos esto, el llavín de contacto Y vamos a subir para arriba para que veas cómo funciona Se va moviendo la plataforma. Eh, la plataforma eh, tiene que hacer velocidad. ¿Qué significa eso? Pues cuando llega al punto de parada, frena un poquito. Cuando llega a la curva, frena un poco también. ¿Para qué? Para que no sea una parada bruta o una curva bruta. Ahora ¿Vale? veréis. Eh, no sé si se puede apreciar desde el teléfono. La larga y vamos, que es, es, es sobre todo por comodidad ¿vale? y seguridad también, evidentemente. Bueno, aquí vuelve a reducir la velocidad, sobre todo aquí que es una curva de 180 grados. Y en momento que sale de la curva, empieza a acelerar toda la plataforma. Bueno, pues ya vamos a llegar a la primera planta de lo que es esta instalación. Esta instalación, como he comentado antes, es de prácticamente tres plantas. Y, y bueno ya me llega a la planta me ha un poquito y al momento que llega a la planta fijaros que yo no voy a hacer nada simplemente el brazo se va a levantar va a parar tragan un poquito para y levanta el brazo vale yo si suelto el brazo perdón, suelto el pulsador automáticamente se sube el brazo vale tenemos dos opciones o plegarla ya directamente como he llegado vimos en la primera planta pues bueno que ya hemos llegado aquí, pues, evidentemente hay que pegar la plataforma, pues, si no no podría pasar nadie. Pues desde aquí podríamos plegarla, ¿vale? Con el mando es idéntico que, el que hemos visto abajo. Eh, o no, os pues, decimos, hemos llegado, eh, no, no, no es mi parada o voy a seguir a la segunda planta, pues seguimos pulsando, volvamos hacia arriba, de subida, y, y iríamos a la siguiente planta, ¿vale? Y lo mismo, esta curva una curva de 160 grados y la plataforma va a hacer lo mismo que comentaba antes, va a frenar un poquito la curva para que si sí, para no tener ese balanceo que eh, ya digo es por seguridad y por comodidad vale bueno vale.